Nosotros, por ejemplo, en, el primer, en la primera edición hicimos una sala especial eh, donde se hacían este, performances poéticas y otra donde había cineastas que habían laburado la, la palabra poética en cortometrajes, mediometrajes. Eso quedó en loop durante cuatro días de festival. Es decir, la idea siempre está. Lo que nosotros eh, tratamos de ser muy cuidadosos con la escala organizativa que podemos sostener digamos, entonces este es un festival mediano en el sentido vienen 60 poetas podemos hacer cinco o seis actividades paralelas y eso sale bien no sé si podríamos hacer más que eso y otra vez te encuentro templando momentos de longe... La verdad, que hacer un festival en Córdoba era una cosa casi que se caía de maduro, digamos, por el movimiento propio que había de editoriales, que de ciclos, cantidad de poetas, poetas debajo de las baldosas, ¿no? es decir, mucha actividad durante todo el año y solo faltaba un festival. O sea que había que ponerse a trabajar en eso. Finalmente nos asociamos tres editoriales muy pequeñitas y empezamos. Es un festival independiente, es una característica que. Siempre tratamos de, de, de dejarla en clara, no es un festival de una institución como puede ocurrir en otros festivales grandes, sino que es independiente. Nosotros programamos libremente, armamos toda la grilla, eh, armamos toda la logística y luego sí salimos a buscar el apoyo de algunas instituciones o empresas que con, eso, eh, con esos recursos se puede sostener. Digamos. Pero de todas maneras, tal vez la mayor virtud del festival sea que se consolida porque tiene mucho público y eso es una cosa que a nosotros nos hace felices porque está buenísimo, digamos, sin, sin eso no darían ganas de hacer nada en un punto. Este año hay, hay una muy buena mesa de traductores, el año pasado hubo una muy buena clínica de poesía, siempre hay alguna muestra, te fijarás. Ya vas a ver en el, en, el, en el cabildo que hay un techo de grullas, que es una locura, que lo hizo un grupo de, del interior del, del cordobés. Es decir, siempre se incorpora algo, pero no todos juntos. Sí, vas a ver, desvanecer tu de los tambores. Una cosa que nos pasó con el festival es que cada vez tenemos que explicarnos menos. Y, y también cada vez trabajamos eh, menos en vano, digamos. Porque también, imagínate, el primer mail que tuvimos que mandar decía: mira somos tres editores, de tres editoriales que se llaman así, que, que tenemos estos libros publicados y que quisiéramos hacer en marzo del año que viene un festival. O sea, ese mail nunca me lo contestaron, ni el otro, ni el otro, ni el otro. Entonces, Digamos, al principio siempre es más difícil, ahora es como que es otra cosa. El festival de alguna manera ya suena mínimamente en la ciudad, está instalado. La gente que, que le gusta leer o, o, o que escribe, o los libreros, los editores, los periodistas, esperan el festival ya. Y, y, en, y en general, en el país, la, la gente que, que sigue la disciplina o que pertenece a la disciplina también. Entonces, eso nos ayuda mucho, no tenemos que explicarnos menos. nosotros siempre invitamos como poetas si el caso de Maslío, de Gabo Ferro que tienen discos, que hacen otra un montón de otras cosas el caso de Gabo Ferro que también es historiador nosotros invitamos como poetas pues nos interesa su trabajo como poeta eso Es muy importante recalcarlo, es decir, no, no, no estamos trayendo en ese caso una nota de color al festival o alguien que nos garantice que venga mucha gente, Si no, lo traemos como poeta. Por supuesto que viene Pablo Pandolfo y lee 20 minutos o 30 minutos y después va a agarrar la guitarra porque es una cosa que a ellos, a ellos como, como poetas músicos les resulta más fácil para comunicar, hay un punto en que necesitan agarrar el instrumento. ¿no? Y, y nos ha pasado con Hernando Antunes, nos ha pasado con este Ramón Ayala y ayer pasó con Gabo Ferro pero siempre se los trae como poetas, sea lo que sea que hagan.